¡Oh ¡Me lo he cargado con el puto avión! ¡What the fuck! <ríe> ¡Madre mía! ¡Lo he querido! Por fin mi sueño se cumplió Matar a alguien con el puto avión <ríe> La puta tío Guapito Vamos, con la puta mierda esta, tío, de más elástica, bro. LOL Botoma, oh, por tonto. <risa> <risa> ¡Eh, qué tonto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Tenemos nuestro paraguas. Esto está rotísimo, hermano. Vamos a entrenar con estos bots. <ríe> ¿Qué carajo, bro? ¡Oh! Vale, no quita mucho, pero bueno. Buen armatrol, creo. Bye, bye. <risa> ¿Y quién no es el que hace ahí? bro. bro? Yeah, I don't know. I don't know, bro. I don't know. Buah, te puede salir muy mal, ¿eh? Si, si le pegas a alguien con un paraguas, te humilla Vale, nos queda uno ¡Qué partido tan troll, bro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madre mía, sí, con el puto! <risa> ¡Oh, my God, bro! Esto es increíble, hermano. Increíble, bro. No te la quedado en nota I cool. don't Quería trollearle, tío Quería trolearle, vale. Quería trollearte, bro Aprende, aprende, aprende What? tu casa, personaje. ¡Uh! ¡Oh, mamá! Madre mía, la que estamos liando, ¿no? ahora claro. ¡Aaah! <risa> ¡Qué tonto po**a, Dios mío! ¡Aaah! <risa> ¿Qué tuvo que dar, sabes? Mamma mia. <tose> sí, sí, sí, sí, te vas a capar tú de mí, empinado Sí, sí Ha, ha, ha, ha. ¡Wow! ¡Ja, ja, nice ¡Cómo le he dado, tío! Se tiro tan entrada, eh.